Buen día, amigos y amigas de La Hora de Hurlingham. ¿Cómo andan ustedes? Estamos acá con el queridísimo Waldo Luna, periodista. Este Y bueno, los viernes con él. Hoy el día está hermoso, pero... Ya vamos a dejar que toda la crónica del clima, de todo, la haga el caballero. ¿Cómo andas, ¿Qué haces, Marcelo? ¿Cómo va? Muy bien, muy bien, bien, afortunadamente muy bien, disfrutando de este fin de semana que ya es incipiente, estamos ahí a las puertas del de, de sábado y del domingo y además, por supuesto, ingresando también en la víspera de una fecha muy cara para los sentimientos nacionales que, que tiene que ver con el 2 de abril pero bueno, al margen de estas cuestiones que evocan justamente lo ocurrido en el año 1982 y el legítimo reclamo de nuestro país por la integralidad de su territorio, la noticia, la información no, no nos brinda descanso, no nos ha brindado descanso a lo largo de estos siete días que transcurrieron desde el último viernes que compartimos, y justamente lo charlábamos ayer un poco fuera de aire en el diálogo personal que mantenemos siempre, vos decías qué pena no haberme enterado de, de este asunto y que es el puntapié inicial de, de este espacio que compartimos aquí en la obra de Urlingam. Exactamente. Se trata del homenaje que la agrupación Urlingam tiene futuro. muy justamente, muy acorde a lo que realmente fue la figura de la personalidad recordada. brindó al concejal. ya fallecido de Urlingam. Álvaro Aragón. Lo veíamos ahí en la imagen a Jorge Tazara y a Micaela Naví, los referentes de Ullingham tiene futuro, junto con Lautaro, conseja el mandato cumplido del Partido Socialista aquí en Ulingham, y Patricia, la viuda de Álvaro, que falleció en el año 2016, en julio de 2016. Y me parece preciso justamente recordar la figura de Álvaro, que se fue muy temprano, se fue muy joven, tenía apenas 65 años de edad, que fue militante político, que fue concejal en Urlingham, electo en el primer consejo deliberante del distrito en el año 95, por aquellas cuestiones que tenían que ver con mitad de mandato, porque Urlingham nació justamente en ese periodo y algunos concejales fueron heredados del viejo partido de Morón. Álvaro fue reelecto en el año 97, en lo que marcó la primera derrota del partido justicialista en la historia de Urlingham, en Urlingham. Eh, fue como integrante de la Alianza, él era representante del FREPASO, en una lista que también compuso en su momento el concejal mandato cumplido eh, Guillermo Cabdevira de la Unión Cívica Radical, derrotaron a la lista oficialista que, si mal no recuerdo, encabezaba Oscar Marín, uh -huh. del entonces intendente Juan José Álvarez, intentó ser intendente del municipio Álvaro en el año 99, fue derrotado por Juan José Álvarez al frente de la lista de la Alianza. Pero creo que el recuerdo más importante que nos deja la figura de Álvaro es el de un militante político y social. Fue periodista, fue corrector. Eh, fue en el año 76 detenido y desaparecido. Posteriormente puesto a disposición del Poder Ejecutivo Nacional. No sabía eso. En esa condición estuvo hasta el año, hasta ah, el final de la propia dictadura militar. Eh, y en lo personal fue invitado. En realidad fue invitado sobre la obra, pero. Sentí la necesidad también de contar un poco quién había sido Álvaro Aragón y la relación que había tenido con la parte que nos toca, los periodistas, que lo conocimos, que compartimos con él muchas charlas. Mm, sobre todo era alguien que a mí me, me deja la, la imagen de no haber sacado chapa de la situación que le tocó vivir durante la dictadura cívico-militar. Alguien que, más desde el ejemplo que desde las palabras daba testimonio de lo que había sido su vida, un hombre muy comprometido con la política, fue fundador del Frente Grande en el año 94, allá en el municipio de Morón, posteriormente su vida política y familiar también lo tuvo aquí en Urlingam, y el legado que creo ono, eh, le rinde honor todos los días también, una persona que valoramos mucho, como el caso de su hijo Lautaro, y Por el supuesto. testimonio de Patricia también, eh, Patricia formó parte junto con Álvaro de los primeros, colectivos en defensa de los derechos humanos aquí en Urlingham, la recordada Vecinos de Hurlingham por los Derechos Humanos, una foto de la juventud de Álvaro fue la que se utilizó para rendirle tributo, también un árbol para la familia, de alguna manera un justo y merecido homenaje que creo algunos hombres y mujeres de la política de Hurlingham se merecen porque sobre todo si uno traza paralelos respecto a lo que es la actividad parlamentaria, podríamos decir, en Hurlingham. eran concejales de puertas abiertas, concejales que te atendían el teléfono, concejales con los que podías hablar en el despacho, que te tenían informado de los proyectos, de Qué las iniciativas. ¿eh? Y sí, sobre todo, venimos en Urlingam, Marcelo, de, de un año como el pasado, en el que el Consejo Deliberante estuvo cuatro meses sin sesionar, y estamos, lamentablemente... Ojalá que no corriendo a superar ese, ese récord, porque mientras hay Consejos Deliberantes que ya se han vuelto a reunir después de la apertura de sesiones, en Hurlingham fue el 3 de marzo pasado, si mal no recuerdo, desde entonces Hurlingham no tuvo más sesiones, y algunos Consejos Deliberantes, como Morón, ya han tenido, bueno, por lo menos tres o cuatro sesiones en ese periodo, y Tusengó también las ha tenido. No sé por qué Burlingame no funciona el Consejo Deliberante. Vale la pena contarle a la gente que hemos intentado en su momento hablar con la Presidenta del Cuerpo, con Cecilia Sáenz, lamentablemente la Concejal de la Corriente de Lealtad no ha devuelto nuestros mensajes, eh, bueno, uno insiste hasta un cierto punto, lo que correspondería, como lo establecieron y como lo votaron los propios concejales, es que el Consejo Deliberante se reuniera las dos veces por mes, segundo y cuarto viernes, si mal lo recuerdo, claro. que tiene previsto para sesionar. Parece que no hay temas para abordar en Urlingham, o al menos no hacerlo en, en el recinto. Por eso, figuras como la de Álvaro y como tantos otros concejales, no quiero mencionar a otros para, para no ser injusto y, y cometer un, un olvido, pero creo que marcan un tiempo en el que la política estaba muy presente, y lejos de ser este un mensaje antipolítica lo que propone es todo lo contrario claro todo, claro, lo, contrario. todo lo contrario y bueno, Álvaro estuvo a la altura de las circunstancias y era una persona muy, muy apreciada en lo personal una persona, insisto, si bien no fui amigo ni trabajé con él, como sí lo han hecho otros colegas eh, parte de su testimonio también y esto quería destacar, está en el libro Apuntes del Horror a propósito de la experiencia de la dictadura cívico-militar especialmente en esta región oeste eh, un libro que crearon los colegas eh, Fabián Domínguez y Alfredo Sayús, Alfredo le mando un gran abrazo, que da testimonio justamente de cómo fue el golpe de aquí y que fue un trabajo que encierra, entre otros, el testimonio de, de Álvaro Aragón. Y como, él, y como estaba hablando recién eh, Ubaldo, es decir, uno no habla del, del... no estamos hablando ni de antipolítica y menos nos van a venir a correr a nosotros que ya saben que tenemos una gimnasia democrática, este ya, ya somos este atletas de élite de la, de la democracia. Pero uno tiene que resaltar el, la persona de, de un político. Que pasó por lo que él pasó, como él nos cuenta Que no sacó chapa ni se aprovechó en ningún momento de esa situación espantosa Y que además en su vida cotidiana como concejal y como ciudadano La puerta abierta si podías hablar con él uh -huh. cuando quisieras este, Y además un eh, alguien que quería a Urlingham Alguien que estaba que pensaba todo el día en la construcción y en el mejoramiento sí. de este lugar que nosotros Queremos. La única forma de hacerlo es que los representantes que nosotros votamos y que están ahí porque tienen un poder delegado por todos nosotros, lo mínimo que te tienen que abrir la puerta es atenderte. No tienen no tienen otro, otro camino porque así lo establece el Estado de Derecho, la libertad de expresión sí. y también recordaría la libertad de reunión. Sabes este. que Hurlingham eh, eh, nació, y le contamos esto a los más jóvenes, como municipio en el año 95, hasta entonces formaba parte del viejo partido de Morón, junto con el también hoy municipio de Ituzaingó. Eh, y lo que duele, lo que apena, es que la calidad institucional, al menos en la actividad del Consejo Deliberante, sea peor que la de aquellos años, mm. cuando en realidad debería ser mejor. A ver, en aquellos años los que cubríamos la actividad del Consejo Deliberante teníamos a disposición el orden del día, por ejemplo. Cosa que en los últimos 10 años, quizá, en Hurlingham se ha perdido. ¿Mm? Eh, no es en vano, y esto no tiene que ver con colgarme ninguna medalla, ni mucho menos, que en la apertura del periodo de sesiones ordinarias que encabezó el intendente interino Damián Celsi solo estuviésemos dos periodistas. Solo dos. Claro, cuando siempre yo, cuando empecé a dedicarme a esto... A esto no me dedico hace mucho tiempo, pero siempre me dedicaba a la parte cultural y poco claro. a la parte política. Y entonces tenía que ir al Consejo Deliberante, la verdad que era una fiesta, porque uh -huh. estaba lleno de militantes de todo, de, sí. de todos los partidos, este, estaba Ubaldo, había un montón, por lo menos cinco o seis periodistas, sí, sí, sí, claro. este obvio. que nos saludábamos, que nos corríamos, que sí. el, el fotógrafos, uno gráficos, toda una uno, cosa. Uno sigue yendo porque es cabezadura. Y porque cree que el mejor lugar para conocer las cosas, para poder dar testimonio de lo que allí pasa, es estar. Claro, y que las personas que están ahí, que son protagonistas, ellas hablen. Uh -huh. Porque si no, eh, eh, luego tienen el problema que nosotros hablamos. Es, es ese es <risas> el problema y a veces, eh, como, como suele pasar con una palabra que pasa... Por, se tienen distintas <coughs> estaciones eh, se puede mezclar el mensaje que mejor claro. que lo digan ellos que el expliquen? teléfono descompuesto señora. claro, que, te digo, que expliquen no sé. por qué, por ejemplo el año pasado el consejo estuvo cuatro meses sin sesionar quizá no ah. tenían tema, quizá no era necesario quizá el trabajo lo resolvían de otra manera pero hablando con algunos concejales en off sobre todo de la oposición, manifestaban no saber por qué pasaba esto Está bien. Eh, cosa sorprendente para quien conforma un cuerpo, insisto son 20 concejales que, como vos bien lo marcabas, representan a los vecinos de burlingame Deberían, por lo menos, informar por qué el consejo no funciona. Pero bueno, no quería irme demasiado por las ramas de esta pero es, evocación. Pero es un tema es, es un tema importante que, como hace recién terminé de grabar con Lucas en filosofía, hablamos sobre la libertad de expresión, hablamos uh -huh. sobre el Estado de Derecho. Miren, si viviéramos en, en una dictadura... Todo esto, primero no lo estaríamos hablando porque no existiría un Consejo Deliberante. Uh -huh. Entonces, ya que vivimos en un, país, en un país libre, con Estado de Derecho y con democracia, lo que nosotros exigimos a nuestros representantes delegados, porque son delegados por nosotros, sí. es que hagan lo que tienen que hacer, porque los necesitamos no que no queremos otro, está bien porque ya los hemos votado están bien votados, sí, tiene claro, la, legitimidad. De la, es, la legitimidad y si no, si no por pues ahí tienen que aclararlo porque son cuestiones funcionales la pandemia, lo que fuera pero estaría bueno que, eh, que, que, que, que no cierren la puerta que abran la puerta al diálogo uh -huh. sí, así claro. los vecinos se enteran y nosotros lo pasamos y saben que no hay problema. ¿Con qué continuamos, Subaldo? Bien, bien, bien, Vamos a hablar de política, naturalmente. Porque en eso? Lo, lo contábamos hace un par de semanas, cuando llegó a nuestras manos y fue reflejado por un medio local, por Primer Plano, el portal del compañero y colega Adrián Noriega. Manda un saludo. Eh, un relevamiento, una encuesta realizada en febrero pasado por la consultora Isonomía. Esta consultora midió, sobre todo me imagino tratando de trazar un panorama hacia el año que viene a posibles y candidateables de la política de Burlingame, sobre todo para definir en el plano local claro está que también la encuesta habló sobre o consultó a las personas que fueron así, así llamadas sobre dirigentes políticos del orden nacional pero sobre todo hizo hincapié en estas cuatro figuras que vemos, por un lado, el Intendente y actual Ministro de Desarrollo Social de la Nación, Margen Superior Derecho, Juan Horacio Zabaleta, todos los conocen, a Juanchi, menos conocido, y esto lo refleja, y ahora vamos a dar los datos, a su izquierda, el actual Intendente Interino, Damián Celsi, Debajo de Zabaleta está el director el subdirector ejecutivo del PAMI, Martín Rodríguez, ex presidente del Consejo Deliberante de Urlingam, al igual que Celsi, hombre de la Cámpora. Y abajo, debajo de Celsi, la figura del actual titular del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, el concejal de Juntos, principal referente de este espacio, Lucas Delfino. ¿De qué hablo esta encuesta? Bueno, esto es una encuesta que, como decíamos, de alguna manera trazando un panorama a futuro, pensando en lo que puede pasar en el año que viene, entró a medir, como decimos habitualmente, entró a ver cuáles eran las imágenes y en qué consideración de los vecinos consultados estaban las figuras a las que hacemos referencia recién. Zabaleta, Celsi, Martín Rodríguez y Lucas Delfino. Las tres primeras, integrantes del Frente de Todos, mientras que Delfino, <coughs> como lo decíamos anteriormente, es el hombre de, de Juntos, el hombre de la oposición aquí en Hurlingham. La encuesta, hablando de Juan Zabaleta, es quizá el título más importante y es el que elegimos nosotros en la hora de Hurlingham para dar cuenta de este relevamiento, le permitió al actual Ministro de Desarrollo Social de la Nación trepar a una imagen positiva del 70%. Esto significa, claro está, un aval concreto a un dirigente político que convocado en agosto del año pasado por el Presidente de la Nación, partió a hacerse cargo del convulsionado Ministerio de Desarrollo Social a propósito de esta semana que hemos vivido y que todavía vivimos con acampes frente a la cartera que encabeza justamente el Intendente de Burlingame, que está en licencia. Sí. Eh, por supuesto, es como suele ocurrir con los intendentes y además al frente de una gestión que fue avalada, después te vamos a dar datos sobre esto, Zabaleta contó con una imagen positiva del 70% y una imagen negativa del 25%, un número redondito para quien sigue siendo, creo, el actor político más decisivo en el distrito de Hurlingham. Pero, ¿qué pasó con su sucesor? Con el actual intendente interino, Damián Celsi, el pasado mes de marzo, el pasado 3 de marzo exactamente, hizo una especie de relanzamiento de la gestión, depuró de alguna manera, yo digo, eliminó casi todo vestigio del anterior intendente al frente del gabinete. En este caso, se da una situación singular respecto a Celsi. Por un lado, ¿Por tiene una imagen positiva del 27%, sí. una negativa muy baja, 7%. Sí. Pero esto es producto, un valor y otro, de que... Bueno, creo que es, es un producto que se desprende del desconocimiento que se tiene de gran parte de la población de Burlingame de su actual intendente. ¿Y qué porcentaje era? 53%. Por ciento. Es alto. A ver, es alto y uno dice, interpretándolo del lado de, del actual gobierno municipal de la Cámpora, uno dice, bueno, tiene mucho para crecer, si todavía no lo conocen, ...tiene mucho para crecer. Ahora, también uno, y esto lo señalaba yo en la crónica que escribí al respecto... ...es llamativo que alguien que está hace prácticamente desde agosto del año pasado... ...que anteriormente fue presidente del Consejo Deliberante... ...durante un periodo, y que anteriormente ya fue funcionario de Urlingan ...como director de Cultura, tenga ese nivel de desconocimiento. En el caso de presidir el Consejo Deliberante... Salvo que se tenga un perfil muy alto, no sé, Luis Acuña, cuando presidía el Consejo Deliberante, todo el mundo sabía quién era Luis Acuña. Claro. Eh, no quiero ser laudatorio con el ex intendente, pero todo el mundo lo conocía. Para bien o para mal, de, depende de la mirada que cada uno tuviera sobre el ex intendente, lo conocía. Ahora, en el caso de Celsi, y esto quizá está relacionado con lo que hablábamos anteriormente, ¿no? un Consejo Deliberante que para la mayoría de los vecinos de Burlingham es una zona nebulosa. Yo creo que si nos detenemos, bajamos a, aquí en esta esquina de Burlingame o vamos a Rubén Darío y le pedimos a la gente que nombre a tres concejales de Burlingame. La gente no sabe de quién le está hablando. Puede ser que por Delfino, puede ser que te digan Zabaleta, porque hay mucha confusión también respecto a los roles, pero está claro que es sorprendente que el actual intendente tenga ese nivel de desconocimiento siendo alguien que está hace rato en la política de Burlingame. Claro, y además, mientras... Disculpame, ¿no? Por favor. Acotaciones. Yo soy el señor Acotaciones Kogan, Marcelo Acotaciones Kogan. Está muy bien. Eh, porque tengo que porque tengo que aprovecharlo. Cualquiera te va a decir, estuvieron atacando al Consejo Liberante. No, estuvimos batiendo el parche, estuvimos hablando de ustedes para que la gente, nosotros queremos que los conozcan. Nosotros queremos que sean más conocidos. Por supuesto. Nosotros queremos que la gente le pregunte y digan, ah, sí, mira, tal, tal y tal y tal, y el consejo queda en tal lugar. Eso es lo que queremos, que actividad, puerta abierta, y que todo el mundo sepa dónde están. O sea, no es un ataque. ¿tá? O sea, vos te autoatacás, es decir, cuando vos te cerrás y vos no querés que nadie te conozca. Y además te digo, las redes son relativas. Las redes son relativas. Sí, sí, sí, tienen un alcance. De todas maneras, también la pueden aprovechar como herramienta. Por ejemplo, publicando en las redes los órdenes del día de lo que trata el Consejo Deliberante. Además. Por ejemplo, ¿no? Y, y que los vecinos tengan acceso a saber qué cosas sobre qué cosas laburó el Consejo. Mira, un detalle para no meterme demasiado en un tema dale, que ya superamos. Está bien. Recién en marzo el Consejo actualizó la página en lo que se refiere a la composición, por ejemplo. Recién en marzo, Celsi había pedido licencia en agosto y todavía en la página figuraba como presidente del Consejo Deliberante. Dale. Digo, son detalles que sirven para ilustrar esta situación. Volviendo al tema de los candidateables... los. ¿Será que pongo de vuelta acá dale, la, dale. La, la foto, seguimos acá. Seguimos, hablamos de Zabaleta, a quien los números mejor le dan, 70% de imagen negativa, hablamos del actual intendente interino, Damián Celsi. y después hablamos de un actor político gravitante en Urlingham, todavía... En El caso del expresidente del Consejo y actual número 2 en el PAMI, Martín Rodríguez, de alguna manera el conductor político de Celsi, es Bien. el referente de la Cámpora aquí en Urlingam. Bueno, Martín Rodríguez también desde el año 95 que perdón, desde el año 2015 que presidió el Consejo Deliberante, lo hizo hasta que lo dejó justamente en manos de Damián Celsi. Martín Rodríguez tiene una imagen positiva del 31%, una negativa del 13. números. Eh, digamos, apetecibles, pero un desconocimiento del 41%, muy elevado, de acuerdo a lo que refleja la encuesta de isonomía, que como siempre decimos es un insumo que refleja, es una fotografía de la situación, claro. no la única fotografía, no las todas posibles, y que en este caso tiene que ver con la actualidad política del distrito de Burlingame. Y finalmente, lo que refleja la encuesta es eh, en lo que hace a los actores políticos locales la figura de Lucas Delfino, también con otro dato que se emparenta con la situación de Damián Celes. Y de acuerdo a esta encuesta, Delfino tiene una imagen positiva del 48%, es el de mejor imagen después de Zabaleta, marcando que la oposición hoy por hoy mayoritariamente se manifiesta por el hombre de Juntos por el Cambio, no le alcanza, claro está esto, muy bien. tiene una imagen negativa de 16%, es un buen margen entre lo positivo y lo negativo, pero una imagen de desconocimiento, un dato de desconocimiento muy alto, 22%. Obvio que está por debajo del desconocimiento que la encuesta le da a Celsi de Rodríguez, pero tratándose de alguien que ya acumula varios mandatos como concejal, que realizó ya dos intentos, Claro. para ocupar la jefatura comunal de Burlingame y que además es una figura presente en la política de Burlingame, en el imaginario, hasta si se Hay quiere. Hay unos tremendos afiches con la Exacto. cara de él en Roca. Exacto, es digamos casi imposible no saber o no conocer a Lucas Delfino. Es quizá el dato más llamativo quizá uno también está muy sugestionado por la actividad política, por el micromundo en el que se mueve, pero y por transitar en Hurlingham Centro. Eso te iba a decir yo, que me parece que él tiene una movida dentro de Hurlingham de Centro, que medio que sea auto autoencriptado en ese, en esa zona, y, y afuera, en, en los otros barrios, claro. el barrio Mitre, uh -huh. demás, sí. no es, sé si ha ido por ahí. Creo que lo, lo intentó sobre todo en la campaña para intendente, lo intentó uh -huh. hace un par de años, eh, hubo apertura de locales en Barrio Mitre, también en William Morris, pero está claro que el bastión de Delfino, no necesariamente toda la gente de Hurlingham lo vota, ni toda la gente de William Morris vota al peronismo, pero sí claro. está claro que el bastión, la fortaleza de Juntos, se da en Hurlingham Centro, y de acuerdo a algunos detalles que plantea esta encuesta de Isonomía reitero, con datos relevados el pasado mes de febrero. Se realizaron consultas en las tres localidades que componen el distrito de Urlingo. Es probable que haya otra versión de esta encuesta, de Por en porque Por esto me parece que es un arranque y van a hacer un seguimiento a ver qué es lo que, qué es lo que pasa y, y cómo este, cómo lo aceptan los, los distintos este, protagonistas de esta encuesta Exacto. que la verdad yo, digamos no voy a cambiar el discurso de lo que yo opino la otra vez lo escuché a, de acá del otro lado de la orilla, el presidente del Frente Amplio dijo, la encuesta es un insumo de los políticos, Tal cual. y lo tenemos que ver de esa forma uh -huh. este, es un insumo y entonces habrá que ver cómo lo leen, si les interesa si no les interesa sí. Sí, y hay, cómo hay, mejoran. Hay cuestiones que también midió la encuesta que tienen que ver con gestión ¿no? En el caso de los gobiernos municipales, en lo que corresponde a Juan Zabaleta, la gestión le dio una aprobación del 72%. Mirá qué alto. Del 40% la gestión de Damián Celsi, así fue evaluado, reitero, por esta descuesta de, econo de isonomía realizada el pasado mes de febrero. Eh, también hay datos que tienen que ver con lo nacional, por supuesto. Eh, muy mala imagen para Mauricio Macri, para el expresidente en Hurlingham, no en vano. Hurlingham ha sido una capital histórica del peronismo, una capital que inclusive cuando la tendencia regionalmente va para un lado, Ullingham se ha mantenido siempre con un voto peronista muy alto. Antes, claro. cuando hablábamos del recuerdo de Álvaro Aragón, recordamos las apenas dos derrotas que tuvo el Partido Justicialista y sus diferentes formas a lo largo de los procesos democráticos. La del 97 la de la irrupción de la alianza y la de 2017, justamente cuando en ese momento Esteban Bullrich, como candidato a senador nacional, le había ganado a Cristina Fernández de Kirchner. También pasó en ese momento, ganó la lista de juntos aquí en el distrito de Burlingame. Pero siempre Burlingame ha tenido un perfil peronista muy, muy claro y muy identificado. Una isla, le dijeron, por ejemplo, en lo ocurrido después de las pasos del año último, acordate. Claro. Eh, damos vuelta a la página y hablamos también de dirigentes políticos. En este caso, con imágenes que ha dado a conocer, que ha difundido desde la prensa provincial, el gobierno del mandatario bonaerense, Axel Kicillof. ¿Qué es lo que nos llama la atención aquí? Y bueno, que los funcionarios están sin barbijo y la mayoría de los alumnos están con barbijo en el mismo ámbito, en el mismo espacio, y esto indudablemente pone en tela de juicio la, la demanda, el planteo que están haciendo colectivos como padres organizados respecto a marchar ya directamente contra la utilización de barbijo en las escuelas. Esto, recordemos, ya tiene carácter optativo en tres provincias, de la República Argentina. ¿Pasamos de imagen, querés? Eh, pasemos de imagen, por supuesto, en donde también se grafica esto, no lo que los padres organizados dicen, pero como los funcionarios tienen coronita y replicaron cantidad de fotografías de reuniones de distintos ámbitos de funcionarios del oficialismo y de la oposición, en la que ellos en esos encuentros, como lo vemos en esta foto y lo vimos en la anterior, están sin barbijo mientras que los niños que tienen que comerse largas horas en el colegio, tienen que utilizarlos. Eh, insisten en que no hay evidencia científica que demuestre a esta altura del partido, en este contexto, con vacunación, con lo peor de la pandemia, ya afortunadamente superado, <coughs> para que los chicos sigan teniendo que padecer esto. Y a tal punto que hicieron el día jueves, en el día de ayer, una demostración ante la Casa Rosada, en la Casa de Gobierno, a las puertas de la Casa de Gobierno, en este reclamo que decía barbijo optativo para todos, basta de mascarillas, fue ayer al mediodía, se colocaron simbólicamente varios barbijos en las en las rejas que separan a la Plaza de Mayo de la Casa de Gobierno. Esto por un lado eh, fue una, una manifestación de la Red Federal de Padres Organizados, pero también hubo una actividad, en realidad un pedido que realizaron padres organizados de aquí de Burlingame respecto al panorama que se vive en la educación pública. El último martes, el sí. intendente municipal de Burlingame, Damián Celsi, junto con su secretario de educación, el concejal mandato cumplido Adrián Slaiman, mantuvieron un encuentro con directoras de escuelas primarias de Burlingame. Y me detengo acá, quienes hemos atravesado por la experiencia familiar, la educación pública, sabemos que la escuela primaria sigue estando a la altura de lo que históricamente ha sido la escuela pública y la educación pública en general en la Argentina. El principal problema, y esto lo digo con conocimiento de causa, radica, y creo que es un problema que atraviesan también muchas familias, es al momento de decidir qué educación, qué escuela van a tener nuestros hijos en el nivel secundario creo que es el principal embrollo que como padres, ya no lo digo como periodistas, sino como padres hemos tenido que zanjar, en mi caso con algunas experiencias eh, muy tristes y en otras con experiencias de mucha pelea en la educación pública. Eh, y justamente a propósito de esto, este encuentro que mantuvieron Celsi con las directoras de escuela primaria, en donde podríamos decir el sistema educativo público funciona bien, me parece que se debería convocar también a directores de educación secundaria, porque ahí me parece que está el meollo de la cuestión. Eh, ahí es donde está el conflicto, digamos, uh, o, o los temas sí. para resolver. Creo que sí. Eh, <coughs> a tal punto que esto lo, lo dieron a conocer padres organizados también, y esto se manifiesta en grupos de distintas redes sociales, eh, hay escuelas emblemáticas de Burlingham, quizá algunos no lo conozcan, pero la Escuela de Educación Técnica número 2 República del Perú, el industrial de Burlingham... En la calle Ocampo. Exactamente. Ha sido, y lo es todavía, una escuela señera de la educación pública nueva. Totalmente. Junto con el Esteban Echeverría, hoy empequeñecido, con la Escuela 10, como la conocimos en la Escuela Pablo Pisurno. Eh, y me parece que... Hoy por hoy se dan algunas situaciones problemáticas que lamentablemente marcan que el deterioro iniciado hace tanto tiempo en la educación pública no se detiene. Por ejemplo, en la técnica 2 lo han revelado padres organizados y lo han ratificado grupos de padres que no están en ese nucleamiento, pero sí lo han señalado en redes sociales. Hay cursos que no funcionan por falta de nombramiento de docentes y la escuela fue asaltada dos veces en una semana. En realidad se metieron en la escuela. Mm provocando daños, llevándose computadoras y material necesario para, para el funcionamiento del colegio. Digo esto porque el no nombramiento de docentes provoca pérdida de días de clase para chicos que vienen de dos años de educación virtual, no presencial, y se están perdiendo horas y días de clase que son fundamentales, vitales. Disculpame que te moleste. Algo de esto habíamos hablado el viernes pasado uh -huh. y eh, había aparecido el nombre de Sileoni. Sí. No es cierto sí. con respecto a este uh -huh. a este tema, o sea, ¿seguimos sí. exactamente igual sin nombramientos? Seguimos sin nombramientos, esto obviamente que seguramente tiene que ver con, con inspección, con jefaturas claro. y con disponibilidad, me imagino, de recursos humanos. El tema es que más allá de quienes tienen a su cargo la resolución, quienes padecen este cuadro son los chicos que no tienen clase. Claro. Eh, insisto, no es generalizado, pero hay cursos en la Escuela Técnica número 2, República del Perú, el Industrial de Burlingame en donde no hay clases para los chicos. Además, reitero, las condiciones de seguridad, que son muy frágiles, muy vulnerables, con dos robos en menos de una semana en la misma escuela. Pero también hay problemas. En el Jardín 920, un jardín que supuestamente iba a estar terminado al comienzo del ciclo electivo y que no lo está, en el Jardín 902, también hay problemas en el polo educativo, en la Escuela Superior de Educación Artística que funciona en donde estuviera la Fundación Felices los Niños, por ejemplo, para que tengan una idea. Esto es verdaderamente complicado y está bien que se reúnan con autoridades de las escuelas primarias. El tema es dar respuesta en aquellos lugares en donde la situación está todavía más crítica. ¿no? Totalmente. Estamos esperando eso y bueno, tomamos el alerta de padres organizados que... Eh, por otro lado, no, nos brindan una información de la que debería que debería ser proporcionada por los ámbitos que corresponden. Y, O sea, el, el jardín de infantes, vos dijiste... Repetir 920 y 902. Jardín de infantes, dos jardines de infantes, 920 y 902, hay que ir a, re, a resolver eso que en los últimos este, años Urling han hecho toda una serie de obras para colegios y jardines, así que eso por un lado. Segundo, eh, lo que está pasando o, o las situaciones para arreglar en una escuela que es un buque insignia de lo que es la, la enseñanza del industrial, como es la escuela número 2 del Perú, esa escuela no le puede pasar nada. Pues es una masa esa escuela es, es que, es que el tema lamentablemente es que hace mucho tiempo que le está pasando Claro. Eh, me tocó con mi experiencia personal, mi hijo estudió y egresó en, en plena pandemia de allí son siete años de educación en esa escuela así que eh, ¿sí? entonces ya vemos que los problemas con los que empezó son prácticamente los problemas con los que egresó falta de talleres, en su momento obras que la gestión de María Eugenia Vidal en la provincia no había finalizado pero por otro lado tampoco había finalizado la gestión anterior eh, a esta altura del partido me parece que el pasamanos de las gestiones se debería terminar sí. y se deberían terminar esas obras porque que no funcione un taller en una escuela técnica es prácticamente vaciarla de contenido uh -huh. sobre todo en escuelas que tienen este tipo de, de formación ¿no? en, en, en lo que tiene que ver con química con electrónica y con construcción, es fundamental y con robótica que también hacen que yo he visto cosas ahí particularmente y después otro, otro pequeño temita en relación a los padres eh, siempre están, se está pidiendo que la gente participe. Y por suerte están padres organizados, mm -hmm, sí. este, bien configurados en que están los hijos, entonces es un aporte importante el testimonio de ellos. Porque la cuestión es que siempre le, siempre se puede uno equivocar y entonces ahí arregla las cosas. Sí, por otro y lo otro lado, bueno es que sí. están ellos diciéndolo. Sí, a ver, en un momento a padres organizados eh, los señaló como sí. que eran padres de alto poder adquisitivo porque sus hijos concurrían y justamente estaba constituido ese colectivo de padres y madres por padres y madres de colegios de los, podríamos decir, más, más importantes, más recoletos, más exclusivos de Burlingame. Ahora, eh, así como eso no necesariamente debería ser una cuestión estigmatizante, me parece que han tomado una bandera en la que, a falta de preocupación de otros, desinteresadamente, porque la verdad que ellos el problema en es sus escuelas exclusivas lo tienen resuelto, claro. tienen clases, están en condiciones, tienen agua potable, no se le caen los techos encima, tienen gas en invierno, mm. deberían perfectamente poder decir esto no es asunto mío. Claro. Podría entenderse de y no lo miro. Si claro, quiera. ahora nos permiten con su reclamo dar respuesta que a ellos, por decirlo de alguna manera, no los afecta directamente, pero que sí tiene que ver con empatía y con solidaridad, me parece que son lazos para que entre todos construyamos una educación pública mejor. De, es, de eso estamos hablando, al fin de cuentas. Eh, damos vuelta a la página y vamos a darle una mano a la gente de TGD, Urlingham, TEA. Ahí está. Hablamos del de colectivo que Nuclea también a padres y madres de niños y niñas que padecen estos trastornos. Estamos hablando del trastorno generalizado del desarrollo, TGD, y trastornos del espectro autista, el conocido como TEA. Esto tiene que ver con dos actividades. Primero, la de mañana, 2 de abril, en la Plaza de Mayo. Tienen como iniciativa dar a conocer, hablar de autismo, como ellos lo proponen. Eh, ...para, entre otras cosas, visibilizar la problemática que atraviesan estas familias... ...que tienen que ver, por ejemplo, con la escolaridad, es muy difícil mm, para, para estas familias... ...que sus niños puedan transitar una escolaridad plena, común. La falta de matrículas en las escuelas especiales, también es, es un tema... El tema de la relación con lo médico, el diagnóstico en tiempo y forma para empezar los tratamientos correspondientes también es un asunto. Hablaba esta semana con, con una madre que compone el grupo TGD Padre TEA Urlingam Amor Azul y ella me decía a mi niño lo diagnosticaron a los seis años recién que padecía este trastorno y hasta entonces pasó y pasamos muchísimas situaciones muy, muy fuertes, muy feas, muy preocupantes. Eh, cuando en realidad un niño recibe un diagnóstico si es preciso y tratado a tiempo en, a los tres o cuatro años es decir que perdieron un tiempo lamentablemente por la falta de información la falta de actualización también de parte de, de cierto mundo de los médicos y los profesionales de la salud para arribar a un diagnóstico que reitero les permite abordar esto lo más temprano posible como decía me decía esta madre Gisela Díaz, eh, yo cuando me enteré pensé que esto con un tratamiento corto lo resolvíamos, fruto de la ignorancia que tenemos todos, conocemos muy poco sobre el tema y por lo tanto hablar de esto, darlo a conocer y plantearlo es, es un hecho muy importante, Sí, por supuesto tienen una vitalidad enorme y creo una gravitación fundamental, estos grupos, estos nucleamientos de padres en donde la experiencia de uno le puede servir muchísimo a otro porque como me decía Gisela hubo muchas alarmas que yo por ahí recibí en su momento y no tomé en cuenta hoy quiero que una familia que recibe esa alarma sea de alguna manera receptor de la experiencia de otros que le diga ojo ante este cuadro, ante este comportamiento eh, cambia de médico, revisalo, eh, seguí de cerca el caso porque puede estar ante un caso de TGD o, o TEA. Bueno, se van a reunir mañana es a complicado. las 13, eh, perdón, a las 17 en la Plaza de Mayo para hacer visible este reclamo con la Red Federal de Padres TGD-TEA. Pero antes también queríamos contar que el domingo a partir de las 16 en el... Paseo, en, en el espacio verde que rodea la sede municipal va a haber una mateada también en este caso del de colectivo que nuclea a los padres y madres, a las familias de los niños y niñas de Ullingham que padecen estos trastornos. Queremos darle una mano, darlos a conocer porque por nos ocupamos del tema en su momento cuando en Ullingham, por ejemplo, se sancionó la ordenanza que nunca se cumple, por supuesto, de Ullingham libre de pirotecnia porque es una situación muy claro. traumática, muy fea, sí, le, sí, los sí. sonidos y las explosiones para niños que padecen autismo, que realmente para los padres y madres de esos niños termina siendo la celebración de fin de año en lugar de una actividad para festejar un sufrimiento, un martirio, y por lo tanto deberíamos ser un poco más empáticos con gente que padece este tipo de situaciones, por eso damos fe de lo que va a ocurrir mañana y de lo que va a pasar el domingo en Urlingam. Además este, eh, de todo esto, y bueno, gracias Ubaldo por traer estos temas para también para que la gente se vaya este, enterando, es, eh, es una situación y, una, y un trastorno, una patología muy compleja. Muy compleja. Muy compleja. El, el único que se puede hacer cargo de eso, que realmente tiene que estar respaldando, es el Estado uh -huh. desde el punto de vista médico, porque no solamente es el respaldo que vos tenés que tener el ámbito para que los niños y las niñas que sufren estos trastornos puedan eh, recibir la educación con profesionales que estén altamente preparados. Sí, sí. ¿No es cierto? Segundo... El tratamiento y la y, la, y la y el seguimiento de cada uno de los casos y además el acompañamiento psicológico, emocional y económico de la familia porque es como que abrís una, es una caja de Pandora a la cual, como encima ya se sabe que no hay enfermedades sino enfermos, uh -huh. cada persona toma estos trastornos o los sufre ...de una forma diferente y entonces cada familia tiene componentes diferentes... ...pero que tienen que ser respaldadas plenamente y tienen que ser ayudadas... ...porque es fácil, lo mejor sería que cada uno que escuche esto se ponga en los zapatos... ...y se imagine ese escenario en su casa y sobre todo los funcionarios... Creo que un funcionario que tiene, que tuviera un hijo con alguno de esos trastornos, no puede ser funcionario directamente porque tiene que ocuparse de su hijo bueno, todo el día. Yo creo que se ha avanzado respecto a algunas cuestiones, sobre todo cierto entendimiento de, de, del campo médico, respecto a cómo hay que asistir y qué especializaciones dentro del campo de la salud son las que más se aplican a este tipo de trastornos. Vuelvo, no quiero ser autorreferencial, mi esposa es docente, trabaja en un colegio en la zona norte de la provincia de Buenos Aires, un colegio de alto poder adquisitivo, en donde no son pocos los niños y niñas, chicos y chicas, adolescentes ellos, que están asistidos permanentemente en clases por un acompañante terapéutico. claro Ahora, cuando yo lo consultaba con Gisela, con esta madre de Urlingham, ella me decía, sí, el acompañante terapéutico juega un rol importantísimo, sobre todo en lo que tiene que ver con el tránsito de la escolaridad, en las cuatro o cinco horas que ese niño o esa niña están allí en la escuela, los asisten, están cerca suyo, le de alguna manera brindan herramientas para que estos adolescentes puedan... Eh, llevar adelante una cursada normal, no es un colegio especial en el que trabaja mi esposa pero, me decía Gisela el problema lo tenemos con la gran cantidad de familias que no tienen ni obra social, ni medicina prepaga ¡Ja! en el están liquidados, no tienen ese servicio de acompañante terapéutico. Ese tipo de eslabones sueltos en esta cadena de comprensión y de asistencia a las familias que tienen niños y niñas, que se da mayoritariamente en niños, pero también hay casos de niñas con estos trastornos, tanto el generalizado del desarrollo como el del espectro autista, la verdad es que ahí se encuentra con una puerta cerrada porque hoy el Estado no brinda ese tipo de asistencia. Y se suma a esto, reitero, a una problemática que hay en general respecto a las vacantes y el funcionamiento de las escuelas especiales. Ella hacía foco en esto: lo de los acompañantes terapéuticos es algo que está funcionando, pero el tema es cuando no tenés el recurso disponible. Claro. Ese es el problema. Bueno, queríamos por lo menos desde nuestro humilde espacio visibilizar este tema, darlo a conocer, saber que hay familias en Urlingham también que transitan esta situación y por lo menos dar a conocer que se hable, como ellos lo reclaman, del tema autismo. El tema siempre es ese, básicamente. Uh -huh. La, el, el primer paso para encontrar las soluciones es visibilizarlo y que se hable del tema. El es cual. decir, la única forma que vos haces para atrasar a una persona que no encuentre solución a nada, y a una sociedad para que no encuentre solución a nada, es que vos no hables, que uh -huh. vos no permitas hablar y que cierres todos los diálogos. ¿Continuamos Bien. con la próxima placa? Exacto, vamos con lo que va a ocurrir desde hoy, y esto va a empezar a las 19. Le decimos la plaza de los monoblocks. Por supuesto, en algún momento fue la, nombrada como la Plaza de los Inmigrantes en Villa Tesey, en Avenida Vergara y Waskman. En este caso tiene que ver con la vigilia. Por los 40 años de Malvinas, esto va a ser a partir de las 19 hasta la primera hora del día de mañana. Va a haber feria de emprendedores, grupos musicales como a la Laura, Candela Massa, El Embrujo, Hijos de Malvinas, Juan Abregú, Los Overos y Silvina Carabajal. Los ballets del Taller Protegido Jesús de Nazaret, el Lucero Argentino y Los Estribos. Y el cierre, reitero, a última hora del día de hoy para dar la bienvenida al 2 de abril. Con la Orquesta Sinfónica de Urlingham y el coro, perdón, con la Orquesta Sinfónica de la UNAUR y el coro de la Universidad Nacional de Burlingame entonando el Himno Nacional Argentino. Esto es convocado por el Centro de Veteranos de Malvinas de Hurlingham. Seguramente va a haber eh, presencia también de eh, las autoridades. Distritales. Y respecto a las autoridades, bueno, el municipio también va a conmemorar este festival Malvina nos une. Va a ser el día de mañana, mañana sábado, entre las 15 y las 19. Esto será ahí cerquita del edificio municipal, en el predio cercano a la avenida Pedro Díaz 1710. En este caso con distintos tipos de actividades, juegos, talleres, batallas de freestyle, bandas en vivo, y proyección de cortos. El cierre musical estará a cargo de Bruno Arias. Eh, con nosotros vamos a ir a, a cubrir, porque lo hago todos los años voy un rato uh -huh. este, ahí a la Plaza de los Inmigrantes que, eh, que es el lugar donde se reúnen Sí. Eh, los ex combatientes y además porque muy cerca de ahí creo que son dos o tres cuadras a lo sumo ellos tienen su centro sí claro también sí, están en Villa t también que me acuerdo que eso fue durante la época de, de Juan Zabaleta que fue uh -huh. el que este les habilitó todo el sí, lugar y además sí, sí. Y después para acompañarlos, para acompañarlos, la Feria de Emprendedores es lo que ellos siempre hacen, hay muchísima gente, es combatientes. a nosotros nos, nos han dado testimonios y siempre nos tratan de, de primera y este, nos pareció ir a acompañarlos, me parece más acorde ir, escucharlos a ellos y lo que ellos quieren hacer. Uno no desestima otro tipo de, de, de espectáculos porque todos son bienvenidos a la hora, como decíamos, de hablar de Malvinas, de visibilizar Malvinas, que es, no lo voy a decir, pero se parece bastante a, como yo le dije, que no hay enfermedades sino enfermos, que a cada cual le toca diferente. Bueno, Malvinas nos toca a cada uno en la República Argentina de forma diferente. Uh -huh, sí. Empezando porque hayas ido y que hayas estado en el campo de batalla este, eh, peleando, este, o porque tenías un pariente o porque no sabías o por cuestiones etarias mm -hmm. sí. yo me acuerdo que era muy chico y lo que a mí me asustaba a mí no me iban a llamar porque en aquel momento yo estaba este, con residencia permanente eh, no tenía todavía la nacionalidad argentina uh -huh. pero mis, mis tres amigos del alma de Burlingham yo estaba preocupadísimo porque fuera Claro. Me acuerdo que lo fui a visitar a uno, a Cristian, a Punta Indio, estaba en la Armada, uh -huh. y él estaba preocupado porque me dijo que, que había tirado tres tiros y que el cañón se le había este, derretido y que después los oficiales de la Armada invitaban a ver quién quería aprender a volar, así como lo escuchás. Uh -huh. Así como lo escuchás y yo me lo quedaba mirando. Me acuerdo que salí de ahí... Y el lunes me presenté en la casa al padre, que es una es, es una persona, bueno, ha fallecido, pero una persona muy encumbrada y fui recaliente para pedirle que lo sacara a mi amigo de ahí adentro. Le dije, ¿usted sabe su hijo sí. lo que le está pasando? Y lo fui a ver sí. al otro que cortaba el pasto con las manos, qué sé yo, era, era un delirio. Ya el hecho de pensar que los iban a enviar a ellos ahí, y otras cantidad de historias que uno escuchaba, que uno escuchaba de gente que se envalentonaba, sí, eh, todo, había de todo. Todo lo que nos rodea de aquella época, por supuesto que está absolutamente... Y, lo, y perdoname, para terminar mi testimonio, la vuelta, cuando termina la guerra, la vuelta, los tenían escondidos. Me acuerdo de uno, o sea, en, para los que somos de Hurlingham, de siempre... Nos acordamos de la estación Isaura que estaba en la estación Rubén Darío, Exacto. donde está el Banco Itaú. Exactamente. Yo que... cargaba nafta ahí, me la pagaba mi viejo. <risa> este. Y había un teléfono público que yo lo amaba y lo cuidaba porque yo hablaba con una noviecita que tenía en Capital Federal. Entonces uh -huh. hablaba por el teléfono, no había, no había celulares. Bueno, un día mientras estaban cargando nafta, se baja un chico de un, de un auto, los otros tres amigos yo veía, este, yo estaba hablando por teléfono, lo veía que lo seguían de cerca, uno de ellos se acerca a mí y se le prestaría el teléfono a él para hablar. Sí, se lo, se lo presto. No podía llamar y como no podía llamar, se, se, se detonó. Y me comentaron que venía, hacía una semana que había vuelto mm. de, la, sí. de las islas. Sí. Y le preguntaba si tenían asistencia y era... Por eso, cada uno le toca como le toca, lo que a todos nos toca es recordar que ese es un pedazo de nuestra casa que todavía no nos lo devuelven y que todavía siguen estando ahí después estarán las circunstancias de cómo se podría recuperar o también los comentarios que son válidos y que yo también los creo de que decís bueno te matás por Malvinas pero hay, hay provincias argentinas que viven como si fueran en el África Ahí termino mi, mi comentario. No digo que eh, el contexto también de alguna manera nos sugestiona y nos provoca a mí en lo personal el, sensaciones muy encontradas, como casi ningún caso de la historia argentina del tema Malvinas. Claro. Porque por un lado está el pleno reconocimiento y el tributo constante a quienes arriesgaron su vida, sin ser soldados profesionales, eh, que fueron llamados por, por esa convocatoria. Algunos dicen en nombre de la patria, la convocatoria la realizó una dictadura ilegal, clandestina, claro. asesina que días antes había reprimido salvajemente con el asesinato de, de un obrero, de un trabajador justamente en aquellos reclamos. Eh, uno siente, reitero, sensaciones muy encontradas respecto, respecto a esto. Creo que el contexto es fundamental y lamentablemente recibimos un cachetazo muy, muy doloroso, eh, entre otras cosas, porque pensamos por encima de las voces razonables que nos decían que eso era algo que no iba a terminar bien. Eh, mi madre era, es una, era una persona que no había terminado ni la escuela primaria yo creo que mi vieja hubiese sido en caso de haber tenido las herramientas y, y las posibilidades una gran periodista porque estaba al tanto de un montón de cosas Mirá, habiendo tenido una formación formal de ahí salió el nene habiendo tenido <risa> una formación formal elemental en, en pleno campo en Santiago del Estero yo como todos yo iba a segundo año del colegio secundario en el 82 fui a Malvinas eh, perdón al colegio y volví entusiasmadísimo, cantando, que vinieran los ingleses y un montón de cosas orgullosísimo por lo que estaba pasando y mi vieja me dio un baño de realidad inmediato mi vieja me dijo no saben la locura que están haciendo y yo la miré a mi vieja como quien mira a un antipatriota y la miré como diciendo ¿qué estás diciendo? me dice estos tipos vivieron de guerra toda su vida estos tipos son una potencia, junto con Estados Unidos... Nuclear. Mi vieja ni sabía que era la OTAN, pero Para. sí sabía que era Gran Bretaña y la cercanía con Estados Unidos, y la historia y el presente de Gran Bretaña como quizá la segunda o tercera potencia armamentística en los años 80. Y nosotros, con esos recursos tan pobres que teníamos y de los que resultaron víctimas, nuestros soldados conscriptos, lamentablemente íbamos a enfrentarnos a ese ejército de profesionales, de mercenarios, de un montón de cosas que estaban por encima de un montón de asuntos con los que el argentino y su historia moderna no había lidiado nunca. Una potencia que se había bancado semanas y meses de bombardeo de la fuerza aérea alemana en la Segunda Guerra, de la Luftwaffe. y contra esa potencia nos íbamos a enfrentar. Yo no lo entendí de mi vieja. Sí, ya me pasaba lo mismo que vos. Pero mi vieja, con la, la, que tu madre dio. Con, con la claridad que te dan los años y cierta experiencia, me dijo, no, no tiene ni idea de lo que están haciendo. Yo me enojé mucho con mi mamá, porque no entendía el porqué ese argumento que venía a frenar mi fervor patriótico ese día. Y bueno, como en muchas, tantas otras cosas con mis viejos, el tiempo le dio la razón. Eh, de vuelta, otra otra del viejazo, pero bien de Burlingame. Eh, estación de tren del San Martín. Antiguamente había una parrilla gigan sí, este, gigantesca ahí en el, en el San Martín. Este, que se llenaba de, de una barra de gente para ir a, ir a comer todos los mediodías. Yo ahí recibí el pellizcón más grande de toda mi vida por parte de mi padre. Porque estaban... Él era abogado de un montón de gente, estaban ahí charlando que esto del otro, entonces habían un montón de, de, de tipos que eran dueños de negocios y demás y, y diciendo todo tipo de barbaridades y yo por ahí me saco y le digo ustedes están totalmente locos, le digo estos tipos son aliados de Estados Unidos, ellos son una potencia nuclear, le digo nosotros si ellos quieren tenemos los días contados, le digo aparte tengo tres de mis mejores amigos que son de Urlinga que yo son como mis hermanos y, lo, y los si ellos van ahí los van a matar. Le digo, ustedes me, me hablan de cualquier cosa y mi viejo por debajo de la mesa me pega una, una, un pellizcón sí. y me dice, Marcelo, cuando un pueblo está en guerra se enseguece y no ve nada. Uh -huh. Dice: No digas nada porque te vas a transformar en el enemigo de todos ellos. Sí, sí, sí, sí claro. Directamente, obvio, obvio. de esa, no me olvido más. Pero bueno, esto no le quita a Marcelo ni, ni un ápice al reconocimiento no, a quienes arriesgaron no, su vida, para, a quienes dejaron su vida en las el, islas, por supuesto. Honor honor y gloria para todos, los, uh -huh. para todos los combatientes que fueron ahí, que se bancaron en una situación tremenda, que enfrentaron. Este, que algunos fueron estaqueados hasta por sus propios oficiales en una actitud totalmente vergonzosa. Y lo que este, pinta de cuerpo entero aquella dictadura claro. también son una serie de informes que viene publicando, no podemos decir que el diario La Nación sea un diario anti, antimilitar o anticastrista, claro. eh, sin embargo La Nación publicó una serie de informes en los que se detallaba que aún en pleno conflicto del 82 había integrantes de los mandos de las fuerzas militares de la dictadura que pedían coimas para la compra de armamento. Claro. O sea, de, de eso hablamos también cuando hablamos de Malvinas, pero reitero, hoy me parece, y mañana sobre todo es el día para evocar a, a nuestros héroes, a los que dieron la vida por la patria, ante quienes no podemos, sino, como decíamos, ponernos de pie y rendirle tributo. Un gran abrazo para todos, para las familias. Que también siguen siguen sufriendo. Este. Esperamos y ansiamos. Eh, como siempre decimos, el respaldo absoluto. para ellos. Uh -huh. y para todas sus familias. Y eh, estaremos presentes, estaremos presentes por Muy ahí bien, eh, filmando y, y haciendo alguna cosa haciendo alguna cosa más. ¿Qué, qué más hay? No tenemos nada más hoy. Simplemente eh, insisto, invitar a la actividad de, de esta vigilia por Malvinas por, por el día de hoy. Empieza a las 19 también recordar las actividades de padres del nucleamiento de padres de niños con TGD y TEA para tanto el día de mañana en la Plaza de Mayo a las 17 como a las 16 en el espacio verde que rodea a la Municipalidad de Urlinga. Bueno gente nos vemos el, el viernes que viene estamos tratando de que esto se transforme en un, en un clásico hasta que usted yo escuche que me digan Uy, se, se juntan esos dos Se juntan esos dos, como se los viejos de los mapes dos, como el... los Viejo, después podemos poner unos muñecos. Sí, vamos, está, vamos a tratar. Algo vamos, saldrá. Algo saldrá. Gente, que pasen un lindo fin de semana en familia. Ubaldo, lo mismo para Igualmente, vos. Marcelo, gracias. Nos vemos, hasta luego.